¿Se quieren ganar a Bomeyang en forma? Amigos, bienvenidos al segundo episodio de Bájame de mi nube. Y bueno, para empezar, vamos a establecer reglas. La vez pasada no lo dije, no lo dije, a lo mejor sí fue mi error, pero la persona que jugó contra mí, Maxi, recuerden que me ganó y publicamos el video del partido y las cosas más importantes. Pues bueno, eh, Maxi utilizó jugadores con... Con atributos modificados, usó ítems para modificar a sus jugadores. Es por eso que su portero paró casi todos mis manos a manos, sus jugadores eran mucho más rápidos. Y bueno, eh, eh, no jugamos en las, en las mismas condiciones. Yo eh, abogué por el Fair Play con Maxi, le mandé un mensaje, le dije, oye, me di cuenta hasta después que habías eh, utilizado jugadores modificados con, con ítems, vamos a volver a jugar para, para ver quién gana y ya si ganas, pues te quedas con, con el Falcao. Eh, tratamos de apelar al Fair Play y no se pudo. Es una tristeza, así es el fútbol. Pero bueno, Maradona metió un gol con la mano. No pasa nada si es esto. Pero vamos a dejar las cosas claras. Por favor, para todos los partidos que vengan, no podemos ocupar ítems para mejorar a los jugadores. Porque si no, va a ser una revoltura asquerosa. Y eso no va a estar padre. No vamos a estar jugando parejos y es horrible. Vamos a jugar igual de condiciones, ¿ok? Todos con nuestros equipos de foot y jugando limpio. Pero pues bueno, establecido esto, vamos a regalar esta vez a Abaume Yang en forma. Este jugador increíble, rapidísimo, que le pega durísimo un zurdo. ¿De Zambia? ¿Dónde es? de Donde sea él Lo vamos a estar dando en Bájame de mi nube Juego para el Borussia Dortmund Y si lo quieren, esto es lo que tienen que hacer Pues como lo saben, las redes sociales es algo muy importante Para poder seguir haciendo este trabajo y estos videos Así que necesitamos que haya mucho ruido para el canal Así que por favor Paso número uno para ganarse a Bomeyang Compartan este video en Facebook Denle un like a este video también, por favor Y vamos a Twitter Por favor regálenos un Follow a arroba fifásticos Mándanos un tweet a arroba fifásticos con el hashtag FIFA la vida Y aprovechando la fecha FIFA del 5 de marzo Díganos sus pronósticos para los partidos de España contra Italia Y de Francia contra Holanda Pónganos su pronóstico de los marcadores Solamente van a poder poner una vez sus pronósticos Su segundo tweet ya no va a contar Entonces piensen muy bien cuál va a ser el marcador Vamos a elegir a dos ganadores uno de Xbox 360 y uno de Xbox One que van a jugar contra mí por ese Abaumeyang en forma. Por favor, mándanos sus tweets antes de que se jueguen los partidos, si no, ya no van a contar. Y ya saben, esto es lo que tienen que hacer si quieren jugar contra mí y ganarme a mi Abaumeyang en forma. Vamos a ver si pueden. Ay, ajá. Bueno, vamos a ver si pueden, ¿no? Si trampas, ni, ni jugadores ahí, ni todos troqueados. ¿Qué es eso? No manchen. Así que ya lo saben. Hoy, mañana y siempre a Bomeyang. ¡FIFA la vida!